Ortega siempre son fieles, verdad, a, a, dentro de su participación en los medios de utilizar y a, y a siempre invitar a incitar. A promover, me, me, me gusta esa clasificación. Las, las mascarillas. Yo, Ramón Antigua y, y Alicia y Ortega, en ese en ese mismo Te conté en alto. Antiguo, bueno, esto antigua, es <risa> esto es un tema que la Pero, apasiona visto, mucho es que, Manuel, ah, ¿eh? ah, Sí, yo estoy desde de, de hace <risa> días loco por porque, porque comenzar el nueve, tema de, de Antigua, porque sí. política a otro nivel, y yo diría ahora, Ministerio Público a otro nivel. <risa> eh, esto es una cosa increíble. Sí. Y ayer preguntaba yo, y, y razón, nadie ha podido responderme, nadie ha podido responderme, ¿cómo habrá sido la primera noche de Jan Alain en la cárcel? Hoy me pregunto, ¿cómo habrá sido la segunda noche de Jan Alain tras las rejas. Aquel hombre con tanto aire de poder y con tanta grandeza que pisoteó hasta una jueza de la Suprema y que hoy de carcelero pasó a prisionero. <risa> <risa> Antigua, me <risa> estoy diciendo que le apasiona este tema a, a Emanuel. Ya en el uso, tal cual señala Manuel abusivo del poder, el tema que usted va a compartir con nosotros y todos los amigos televidentes en el día de hoy. Mira, eh, quiero manejarlo en ese contexto, diría Leonel Fernández, eh, porque hay que, hay que sacar de las cosas de la vida, y sobre todo las de las dificultades y vicisitudes, tú lo que tienes que procurar las ventajas, las enseñanzas que te pueden dejar. Eh, como decía Albert Einstein, de cada crisis hay un aprendizaje, hay una experiencia, hay una oportunidad. Entonces aquí eh, la gente ha estado manejando mucho, por ejemplo, me decía mi esposa, pero ¿y por qué tanta, como tanto veneno con que Jean Alain está preso, si hay otro tanto preso? Y yo decía, por la forma en que se, como se comportó la soberbia la prepotencia, el aire de grandeza, el endiosamiento son cosas que la gente no la soporta, porque cada una de ellas tiene una repercusión contra una gran mayoría, contra otra gran mayoría o una gran mayoría entonces, la forma en cómo se manejó este funcionario, lógicamente tiene que producir esa inadversión y casi ese odio, que no lo es. Pero pudiera decir, sí, esa gran alegría que siente el pueblo dominicano, gente que no lo conoce, no lo conocemos, que nunca lo hemos visto, y la gente se alegra de lo que esté pasando. Por eso la pregunta de, de, de Manuel, ¿cómo habrá pasado? Te aseguro que diferente a la que pasa un muchacho de estos que anda delinquiendo en la calle. Porque él, desde que fue a la, a la... Bueno, el aire de grandeza de este señor era tal que todo eso, si se analiza, pienso yo, de manera técnica, científica, con procesos de investigación claros y precisos, es casi seguro que el tema de, de, de, del intento de escape o de viajar es parte de un proceso... De estrionismo De teatro Para cuando llegara allá Mira que él no lo, no lo van a buscar Igual que a los demás imputados De otros procesos Sino que va voluntariamente Y con mucha altura Con mucha sabiendo lo que y tiene Yo a mí nadie me ha llamado Yo a nadie vine. me ha llamado Nunca me han llamado Yo vine Y le habían allanado la, y Hasta la no, cárcel Está la ahí poniendo Pero, de manifiesto Ese aire de grandeza sí. ¿verdad? Pero también aquí hay otro asunto Que no se va a investigar que no se va a investigar, y es que al igual que César el abusador, a él le informaron cuando le iban a hacer el allanamiento. Claro, porque precisamente había minutos salido. antes, él no fue hecho preso en el allanamiento. Pero tú no has oído, para que veamos una cosa de este país, tú no has oído hablar, no, no hay una imagen de todo lo demás, hay imágenes de cuando lo llevan preso, cuando están en la casa. Hay un señor, un ex eh, ministro de salud pública de Cotuí, que hasta en, en paños menores, como dicen, en ropa de dormir, salió en el video y toda la cosa. De Jean Alain no se sabe ni siquiera cómo se llama la esposa. Que yo no digo que la involucren, no, pero de los otros han dicho de todo. Hasta las querías la han mencionado y los hijos y todo. Lo sabemos todo, todo. lo. Entonces, esta persona se portó en esos cuatro años... Eh, como procurador de la República, de una manera avasallante contra, humillante contra la sociedad dominicana. Porque lo que él hacía se veía una especie de alegría per se, de alegría maliciosa respecto a los efectos de las acciones que él cometía contra ciudadanos, como sin derecho, como sin obligación. Entonces, este señor deja, una, la, el, este proceso deja una gran enseñanza, que todavía es hoy, hoy, hoy, hoy. Funcionarios de este gobierno lo han entendido, porque en este gobierno, ya hay gente en el así. que tiene un presidente de la República que se ha comprometido con la transparencia, con la honestidad, con el buen comportamiento, con el buen servicio eh, desde el Estado Dominicano, hay gente que no está viendo eso. Para ellos los hermanos de Danilo Medina no están presos, para ellos los cuñados de Danilo Medina no están presos, para ellos el Procurador General de la República no están presos. Mira que el mismo día que, se, que Jean Alain cae preso, que no tiene precedente un procurador general de la República hecho preso, nunca en la historia dominicana, en la, en la historia de la justicia dominicana. Ayer mismo hay dos hechos importantes. Lo primero es que Jean Alain cae pre, hecho preso en, el, en la celebración del 112 aniversario del nacimiento de Juan Bosch. Que El icono de la transparencia y la fue, honestidad. ¿Usted cree que eso fue Dios no sé. o coincidencia? Diocidencia no sé. o coincidencia? Diosidencia, pudiera ser. Eh, Como la, la de la Operación 13, que fue día 13. Sí, porque yo creo que molestar verdad la memoria de Juan Bosch... No, pero lo que te digo es la diosidencia o la coincidencia, para que tú veas que en la vida todo está amarrado. Y las cosas de Dios no tienen componente. En las cosas de Dios no hay componente. Decíamos las cosas ayer de Dios aquí... son... son son o son, no hay arreglo. Y puede ser esa coincidencia que justamente en la celebración, yo no creo que se preparara, porque el allanamiento fue el día antes. ¿sí? El allanamiento fue el lunes. El apresamiento él lo dijo a boca llena, a mí nadie me ha ido a buscar. Yo pero he póngale, póngale como usted quiera. El, yo he asunto que, el asunto que es precisamente ese día sí. se celebraba. El aniversario del nacimiento del Natalicio de, de, de, de, de Pero, de, Antigua, de Juan. usted mencionando el tema de la diocidencia, y ayer comentábamos aquí precisamente que las cosas de Jean Alain, que han pasado con Jean Alain y con Doña Miriam, son hasta bíblicas, eso puede ser hasta profético, diría yo, que de, deja de, de, de, de, de, de una moraleja y un mensaje para todos, de que por más grande que tú seas, algún día tú puedes volver a ser nadie. Yo, eh, por eso te digo, yo prefiero dejar las implicaciones de carácter jurídica a mi compadre y amigo Alberto Vázquez y los penalistas, para enfocarme eh, el comentario, enfocar mi comentario, en el, te, en el tema de la, de la humildad con la que usted debe manejarse. Humildad no es sumisión. Con la dignidad que usted debe manejarse. El respeto que usted debe sentir por los demás. La, el comportamiento que usted debe exhibir y cómo usted debe tratar a los demás. Porque este, este señor es justamente un símbolo, un símbolo de lo que es creerse, eh, por encima de Dios, de, del mal y el bien Mira que ahora sale Que él tenía un movimiento de, Político Que financiaba o auspiciaba Desde la Procuraduría General de ¿Con, dinero de ministerio con dinero público. del Ministerio Público Pero mira que este señor Hace una, una, una cárcel O dirige la, la construcción De una cárcel la, de la Victoria Y eso es a como él haya dicho como él se haya definido, y, la, y, y le pide al presidente que la inaugure sin terminar. Es un asunto de yo hice. Parece ser que él llevaría algún proyecto paralelo al de su jefe, Danilo Medina, eh, presidencial. Entonces, una persona del anonimato al estrellato, pero de esa manera, tiene que enseñarnos sobre el tema de la humildad, sobre el tema de respeto, lo que tiene que ver con el buen comportamiento y sobre todo con entender que todos los seres humanos tenemos derecho y que todos los seres humanos debemos tener un respeto con los demás ciudadanos. Antigua, estamos hablando del caso específico de, de Jean Alain Rodríguez, ¿verdad? Ex procurador de la República y te acaba de señalar por primera vez un ex procurador, pues se ve involucrado en una situación como la que actualmente está Jean Alay Rodríguez. Aquí hay personas, dominicanos, figuras, funcionarios, eh, de mayor, tal vez, influencia en términos económicos, en términos de poder, que han estado, se han visto involucrados en, en temas de corrupción, han caído presos y eso. Entonces, ¿por qué específicamente esta, este, eh, esta euforia, eh, ¿Qué ha causado exactamente Jean Alay? Tú hablas de eh, Jean Alay y el poder abusivo el que hizo. O sea, qué tan, qué tanto, qué tan abusivo eh, fue el uso del poder de Jean Alay y lo poco humilde que fue mientras estuvo en, en, en esa importante función eh, pública que, el, el, que él se manifestó? Mira, eh, el, la, la, la... El adiciona, o la aición de él en su comportamiento eh, icónico es el caso del enfrentamiento y de la forma en cómo trató a la magistrada en ese momento y actual procurador general de la República, Miriam Germán. Y yo digo y he dicho siempre, no es que está mal que le pregunten a todo el que se somete a un escrutinio, está supuesto a que se le pregunte de todo lo que tiene que ver con el tema del escrutinio para el cual está siendo evaluado, ¿eh? con el cual está siendo evaluado. Ahora, la forma el que tú lo hagas de manera selectiva con ese, es lo que fue lo que dañó. Porque se vio a todas luces que era un asunto intencional Por de, dañar dañar, honra, de, de dañar una De dañar una honra. Por eso es la gran alegría. Y cuando digo, insisto, en el tema del, del, del comportamiento es, bajo la frase aquella, que no recuerdo a quién se la endosan, y eh, yo la voy a decir con mis palabras, cuando vayas subiendo las escaleras del éxito, Ten cuenta no pisar a los que encuentren el camino por si te toca volver y encontrarte con alguno de ellos. Lo que te quiere decir que cuando tú vas subiendo, no vaya eh, maltratando, no vaya humillando, no vaya... Eh, atropellando. Atropellando. Hazlo como un ser humano. Que tuviste una oportunidad, no un privilegio. Que tuviste una oportunidad diferente a los demás, no un privilegio. Entonces, ahí se, de las cosas que se le imputa es de haber alterado... Oye, el sistema ten, de, de, tecnológico que tiene la Procuraduría General de la República para en lo que tiene que ver con los procesos de, de, de investigación para extraditables, tenemos el caso de ese abusador que fue avisado, tiene, porque es que se revierten las cosas, es el boomerang de... de, de, la, de, de, de ¿El karma? De, el karma, exactamente, el karma, que se te revierte contra ti. Mira que... Él, lo mismo que prácticamente cosas de las que él hacía, se han revertido contra él. Porque debo decirte que él fue avisado de que, que, le, que iba a ser investigado. Pero mira que él sale como un. Todavía dado, como dicen los galleros, con un punzonazo ahí. Todavía él sale ayer eh, a, de, a, a decir que él va como un gallito. Papito, tú sabes lo que tú has hecho. Señores, es una lista de más de 20 eh, imputaciones que se le hacen en, en, en, et, en esta orden de, de, de, de arresto y, allanamiento. De arresto y allan, allanamiento y en esta medida de corrección que, que se propone para hoy. Más de 20, incluyendo el tema de la tecnología, incluyendo el tema de, de, de, de, de la coalición, de coalición de funcionarios, robo, alteración de precios. Ciberseguridad, Bien. alta tecnología. O sea, es de todo. Pero... ¿Se ha desaparecer la data de la Procuraduría General de la República sobre casos que, que llevaba de investigación la Procuraduría con Eso más es que suficiente, sí. el Activo. caso de que un juez le autorizó le aprobó ir a, a, a Brasil con el caso de Odebrecht y no lo hizo por un tema intencional pero la persona que él, que él eh, sometió